Bueno, os vamos a presentar la Dragon Verti de la marca Inbacare, Invacare ya todos la conocemos. Es una silla catalogada silla de interior-exterior, pero realmente tiene prestaciones como para ser una silla de, de exterior, ¿no? Tiene batería de 60 amperios, con una autonomía de 25 kilómetros, tiene 6 kilómetros por hora, tiene ruedas delantera de 9 pulgadas, lo cual le da mucha estabilidad y puede superar pequeños obstáculos como ya sabemos los pasos de cebra con esos pequeños caloncitos que nos dejan por ahí, eh, tiene amortiguación, entonces es una silla que nos va a dar prestaciones de exterior para una conducción normal, autonomía y luego en interiores pues se puede comportar casi como una silla de interior, tiene 61 de ancho, tiene 105 de largo, no son los reposapiés desmontables como en otras sillas por el tema de la verticalización. Pero bueno, es una silla que nos puede valer para interior y para exterior. Empezamos a hacer la verticalización. Tenemos un soporte tibial o patelar, ¿no? Se puede poner a rodillas o tibia Tenemos un soporte de tronco. Y bueno, estamos ahora mismo adquiriendo ya la postura en bipedestación. Con todos sus beneficios, la sedestación y la sedestación. ¿no? Primero en el sistema óseo, porque cuando estamos eh, en sedestación prolongada... Eh, inmovilidad o sedentarismo eh, facilitamos la desmineralización de los huesos ¿no? es cuando estamos en bipedestación la propia carga del peso del cuerpo por la gravedad estimula el sistema óseo en los cóndilos tanto de las articulaciones de rodilla, tobillo, inclusive coxofemoral, etc. ¿no? por lo tanto favorecemos la no desmineralización en el sistema tisular más, más en concreto eh, la piel a nivel de, de glúteo, eh, eh, sobre todo donde se provocan la mayor parte de las úlceras por presión, ¿no? por las tuberosidades isquiáticas de la pelvis, lógicamente al cambiar de posición y hacer una verticalización vamos a hacer un reparto de presiones. ahora mismo el peso que normalmente recae sobre la pelvis, sobre los ischion, no, favoreciendo la proliferación de la úlcera, en este caso el tiempo que estemos en bipedestación vamos a liberar de presión, todas esas zonas, independientemente de que además podamos contar con un equipo de sedestación de aire, eh, con los beneficios que tienen los fluidos, también el gel, pero eso lo veremos eh, en otra charla. ¿no? En cuanto al sistema respiratorio, muy importante también la verticalización. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sedestación, el tronco tiende a caer sobre eh, la zona abdominal, comprimiendo las vísceras y esa presión intraabdominal hace que el diafragma esté un poco comprimido y no permite el movimiento pendular del diafragma, es decir, cuando hacemos la verticalización hay una liberalización de la zona abdominal de las vísceras y por lo tanto el diafragma puede bajar más, entonces el aire fluye y entra más volumen de aire en ese momento en los pulmones. Como si acompañar, acompañar este momento, aprovechar la bipedestación ...para hacer unos ejercicios respiratorios... ...ya que cuando estamos en sedestación... ...la respiración es muy superficial... ...y no estamos trabajando toda la musculatura intercostal... ...y toda la musculatura respiratoria... ...¿cómo podemos hacer estos ejercicios de respiración?... ...muy fácil... ...hacemos aperturas que ayudan a abrir la caja torácica... ...hacer una extensión... ...y al mismo tiempo tomamos aire... ...sacamos la barriga para que baje bien el aire... ...y después cerramos para ayudar y vaciamos todo, ¿no? con lo cual estamos haciendo un movimiento con el diafragma que va a favorecer toda la circulación en la zona visceral si hablamos de los beneficios de la bipedestación o verticalización a nivel gastrointestinal, lógicamente la verticalización estimula el peristaltismo abdominal favoreciendo la defecación regular eh, por otra parte, tiene beneficio en el sistema neuromuscular eh, vamos a activar la neurona motora vamos a evitar la retracción de la musculatura espástica y al mismo tiempo al ponernos de pie el estiramiento, la extensión que vamos a hacer de las rodillas favorece el estiramiento de toda la musculatura isquiotibial que está en la cara eh, dorsal del muslo ¿no? la musculatura isquiotibial formada por el semitendinoso, por el semimembranoso, por la cabeza larga del bíceps femoral en qué nos va a favorecer esto al hacer este estiramiento de la musculatura cuando estamos en la posición de sedestación esa musculatura que se inserta en la parte distal en la tibia principalmente aunque también en la cabeza del peroné y en el fémur al estar en sedestación si hay un acortamiento de ese grupo muscular nos va a provocar una retroversión de la pelvis esa postura que vemos en algunas personas de ruedas cifótica. Eh, diríamos vulgarmente chorrados hacia adelante entonces ese estiramiento de la musculatura nos va a favorecer luego una mejor posición en sedestación eh, creo que hemos hablado del bueno, el sistema cardiovascular muy importante cuando hacemos la bipedestación y la verticalización estamos eh, favoreciendo el ortostatismo y estamos reactivando los varorreceptores eh, voy a traducir esto, eh, al estar en esa posición, claro, el sistema cardiovascular, eh, el volumen de vasos sanguíneos, la presión del corazón, todo está preparado para estar la mayor parte del tiempo en bipedestación o realizando eh, trabajos. ¿no? Al estar todo el día sentado, ahí hay una presión, pues al ponernos en posición vertical vamos a favorecer todo el sistema cardiovascular y va a mejorar la circulación. Y además, cuando estemos en esta posición, por supuesto, dicen algunos expertos que la bipedestación favorece psicológicamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos encontramos en una posición que para muchas personas que han tenido una discapacidad sobrevenida y que habían podido disfrutar de la bipedestación en el pasado, pues ese rato, eh, no sé, es una sensación placentera y que, y que, mejora, que mejora la autoestima. Una vez que estamos en esta posición, este tipo de sillas, como son sillas electrónicas, también nos permiten movernos y que no se haga tan pesado tan tedioso los beneficios de la bipedestación estando solamente en un sitio, de manera que me puedo acercar a una ventana o que puedo coger alguna, algún objeto de un mueble alto o que puedo ir a otro dormitorio a hacer otro tipo de cosas. ¡Hasta otro día, amigos! Espero os haya gustado.